Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Teenage Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo ustedes pueden copiar, transferir, enviar sus fotos de su iPhone a la PC, a la computadora. Muy fácil y muy sencillo. Entramos en la aplicación de fotos, aquí tenemos nuestras fotografías. Yo voy a intentar copiar y pasar esta imagen y también voy a tratar de copiar y transferir una foto que tengo por acá de mi primer trabajo de aquí de Colombia y es esta, esta de acá entonces esta foto la vamos a tratar también de copiar a la computadora junto con la anterior bueno chicos este proceso es muy sencillo para poder pasar las fotos a la computadora utilizamos nuestro programa TinoShare iCareFone el cual estará en la descripción del video lo descargan, lo instalan, obtienen la licencia y luego ejecutan el programa como administrador una vez ejecutado el programa lo que tenemos que hacer es conectar nuestro iPhone a la computadora mediante el cable USB y esperamos a que el programa de iCareFone detecte el dispositivo como se pueden dar cuenta, ya aquí el dispositivo es detectado y nos va a mostrar toda la información. Ahora, si quieren copiar todas las fotografías que tengan en su iPhone, en su dispositivo, absolutamente todas, yo les recomiendo esta sección, donde acá, si le dan donde dice un clic, exportar fotos a PC, bueno, van a copiar, van a pasar todas las fotos que tengan en su iPhone directamente a la computadora. Si quieren ser más selectivos... Ya sería cuestión de irnos hasta el apartado de gestión Aquí en gestión nos vamos hasta la sección de fotos Y aquí nos vamos hasta la sección que dice todas las fotos Para poder visualizar todas las fotografías que tengamos en nuestro iPhone A partir de acá ya sería cuestión de seleccionar las fotos y los videos que queremos copiar y pasar a la computadora Aquí ya yo tengo la imagen que yo había mostrado anteriormente, yo voy a copiar también esta fotografía y voy a intentar localizar la foto que les mostré anteriormente. Bueno, después de tanto buscar la fotografía, okay, la he podido encontrar, simplemente la selecciono de igual manera y acá le doy clic a la opción que dice exportar para copiarla y pasarla a la computadora. Y una vez finalizado nos va a mostrar este mensaje de que bueno, las fotos se exportaron correctamente. Leamos en OK. Ya podemos incluso cerrar el programa si lo deseamos. Y aquí vamos a tener la carpeta eh, que nos crea el programa para poder eh, bueno, visualizar el contenido. Entonces abrimos la carpeta y aquí vamos a tener bueno, esas fotografías que nosotros hemos seleccionado. Tenemos la imagen tenemos también la foto de nuestro primer trabajo con nuestro supervisor y con nuestro compañero de trabajo. Y tenemos adicionalmente una foto que hemos copiado adicionalmente. ¿Ok? Recuerden que estos son ejemplos. Ustedes van a seleccionar las fotos y los videos que ustedes mismos deseen copiar de una manera súper fácil y súper sencilla. Así que pues nada, el video yo se los dejo hasta acá, recuerden que de igual manera toda la información va a estar en la descripción del video, espero que les haya gustado, recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Sierra Spanish y nos vemos en una próxima ocasión, muchas gracias y hasta pronto, bye bye.